y dale al botón de la campanita para que te avise cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Ahora sí, empecemos. como te decía anteriormente en este vídeo quiero hablar sobre ladrones de tiempo en redes sociales quiero contarte cuáles son esos cuatro aspectos que hacen que no estés logrando los objetivos que tienes con tus redes sociales que no estés logrando sacarle el máximo partido a tu presencia online y vamos a empezar hablando de el primer error y uno de los más importantes que es no tener objetivos definidos para tus redes sociales eh, tengo un vídeo en el que te explico exactamente cómo definirlos y si no sabes cómo definirlos es importante que lo que lo mires y que eh, realices los objetivos de tus redes sociales que los definas en función de lo que te explico aquí pero por qué esto es un ladrón de tiempo porque si tú no tienes objetivos marcados para tus redes sociales no sabes qué es lo que estás persiguiendo no sabes qué es lo que estás buscando con tu presencia online por lo tanto es muy pero muy importante que tú definas una serie de objetivos que quieres conseguir con tus redes qué es lo que quieres lograr y que en función de ello puedas ir definiendo otras cuestiones importantes como lo son el segundo aspecto que también es un ladrón de tiempo en redes sociales que es no tener una estrategia si tú simplemente crees que por estar en instagram o en facebook o en youtube o en la red social que elijas para tú eh, tener tu presencia para llegar a tu cliente ideal y no tienes una estrategia no sabes qué es lo que vas a, a hacer pues es muy probable que no logres sacarle el máximo partido a, tu, a tus redes sociales, a tu presencia en redes, porque tú tienes que tener en primer lugar, como te decía, los objetivos y en segundo lugar una estrategia para saber cómo vas a conseguir esos objetivos. Si vamos a poner un ejemplo, si tu objetivo es... Quiero eh, vender más a través de las redes sociales y para ello sé que necesito incrementar un 10% mi comunidad y tener un engagement de tal eh, cantidad, etcétera. Pues Tú lo que necesitas es, una vez que conoces ese objetivo, tener una estrategia para saber cómo voy a conseguir esto. A través de qué contenidos o de qué forma, qué, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a atraer y fidelizar a mi comunidad. Que las personas lleguen a mis redes sociales, me sigan y que además quieran quedarse porque lo que les ofrezco es realmente muy bueno. Para todo ello es muy, pero muy importante contar con una estrategia. Y eh, te recomiendo que si no sabes cómo definir una estrategia para tus redes sociales, también mires eh, el vídeo que tengo en el que hablo sobre estrategias para cuentas de empresas en redes sociales. Ahí te explico todo lo que tienes que tener en cuenta para poder desarrollar una estrategia como si fueses un community manager. Otro de los ladrones de tiempo en redes sociales es no tener un plan de comunicación digital. El plan de comunicación digital es lo primero que tú tienes que realizar a la hora de plantearte estar presente en redes sociales. Una vez que ya sabes en qué redes vas a estar presente, vamos a suponer que eliges estar presente en Facebook y en Instagram, pues tienes que ser consciente de que te estás dirigiendo a dos públicos totalmente distintos. Y por lo tanto es importante que te comuniques con ellos, con esos seguidores de forma distinta. No tienes que estar compartiendo el mismo contenido en todas las redes sociales y, como decíamos anteriormente, al no ser públicos distintos, también la forma en la que vas a comunicarte con ellos tiene que ser distinta. En Facebook, por ejemplo, vas a encontrar un público más adulto, más grande, más mayor y en Instagram quizás encontrarás un perfil de jóvenes, etc. Por lo tanto, evidentemente, no vas a hablarles igual y tampoco vas a compartir el mismo contenido porque aunque haya varios seguidores que te sigan en ambas redes, tienen que encontrar motivos para seguirte en distintas redes si tú vas a subir el mismo contenido en instagram que en facebook pues vale con que te sigan en una o en la otra y nada más entonces tu objetivo es que tu comunidad quiera seguirte en todas tus redes sociales porque tú aportas distintos contenidos en cada red y evidentemente ellos no quieren perderse nada de todo tu contenido porque todo es tan bueno y les aporta tanto valor que quieren estar en todas tus redes y ser parte de toda tu comunidad por lo tanto, importante que cuentes con un plan de comunicación digital en el que analices bien quién es la figura de tu cliente ideal, sepas cómo dirigirte a él y que en función de ello establezcas y redactes los mensajes que van a acompañar a cada una de tus publicaciones. Y el último ladrón de tiempo en las redes sociales es no contar con un plan de contenidos para redes sociales como te dije anteriormente es importante que en cada red social compartas contenidos distintos no tienes que estar compartiendo el mismo contenido en todas esto no significa que haya alguna cuestión puntual que tú puedas compartir en dos redes yo por ejemplo los vídeos de YouTube los comparto en todas mis redes porque quiero que lleguen a todo mi público porque sé que realmente es un contenido que le aporta valor tanto a mi comunidad de Twitter como a mi comunidad de Instagram como a mi comunidad de Facebook. Sin embargo, esto no es algo que pasa durante toda la semana, solamente pasa los días lunes, los días que yo subo este contenido y quiero compartirlo con todos. También podría pasar si yo estuviese realizando, por ejemplo, un lanzamiento o alguna promoción especial que puede interesarle a toda mi comunidad, pero lo que no puede suceder es que exactamente todos los días que tú elijas publicar, vamos a suponer que publicas tres o cuatro veces en la semana, compartas exactamente el mismo contenido totalmente duplicado. Y también tienes que tener en cuenta en el caso de compartir el mismo contenido porque va a aportarle valor a toda tu comunidad que también es necesario adaptarlo. El caso de Twitter es evidentemente el más eh, evidente, valga la redundancia, porque hay que adaptar el mensaje a los 140 caracteres, 200 y pico que ahora nos deja a través de HotSuite y evidentemente tienes que reducir tu, tu texto y adaptarlo, pero... También, por ejemplo, LinkedIn es otro tipo de, de comunidad, eh, es otro tipo de público y por lo tanto tienes que dirigirte a ellos de una forma quizás más formal y el mismo mensaje que tú has decidido compartir ya sea en Facebook o en Instagram, tal vez no vale para compartirlo en LinkedIn y tienes que eh, compartir tu, tu contenido con otro tipo de mensaje y esto es muy importante. Pero además... Lo que decía sobre el tema de los contenidos es que es importante que trabajes planificado, que trabajes de forma organizada, que te estructures un plan de contenidos y que sepas qué contenido vas a compartir cada día con tu comunidad. Para ello es muy útil trabajar con un calendario de contenidos en el cual tú defines qué días vas a publicar, en qué horario y qué tipo de contenido. Yo en el calendario de contenidos solamente defino día, horario, título, y qué tipo de soporte de eh, imagen, vídeo o qué tipo de, de formato, en realidad, de, de contenido voy a utilizar. Luego, ya en el calendario editorial es un calendario mucho más complejo en el que sí defino qué copy va a acompañar esa publicación, qué hashtags van a acompañarla, si tengo que geolocalizarla en algún lugar, etcétera. Ahí ya está absolutamente todo. Y esto lo trabajo tanto para mí como para mis clientes, de forma muy anticipada, mes adelantado, siempre. Porque esto me permite, en mi caso, revisarlo con mucha tranquilidad, poder leerlo, poder releerlo, poder saber si puedo aportar algo más, poder saber si realmente ese contenido le va a aportar valor a mi comunidad. Y en el caso de mis clientes me permite que ellos tengan tiempo para revisar ese calendario, pasarme los cambios que ellos consideren oportunos o agregar lo que ellos consideren oportunos, yo volver a enviárselos y que ellos puedan volver a chequearlo y finalmente que eso esté aprobado. Por eso es importante que trabajemos con mucha anticipación. Espero que este vídeo te haya sido útil. Estos son los cuatro ladrones de tiempo en redes sociales, así que no te olvides, define tus objetivos trabaja con un plan de comunicación digital define una estrategia y trabaja con un plan de contenidos tengo un vídeo para cada uno de estos temas, te he ido dejando las tarjetas de todas formas aquí abajo también te dejaré los enlaces espero que este vídeo te haya gustado si es así te invito a que me des un me gusta que lo compartas, que me dejes tu feedback que me sirve mucho para seguir mejor y también recuerda que siempre a fin de mes realizo un vídeo en el que respondo a una duda de uno de mis seguidores así que puedes dejarme un comentario y decirme de qué te interesa que yo realice el próximo vídeo que ya será el de julio porque el de junio ya está cubierto te mando un beso enorme y no olvides suscríbete a mi canal